Este es el laboratorio de investigaciones y servicios apícola. Eh, en este lugar trabajamos eh, principalmente con los productos derivados de la colmena. También se hacen servicios de, lo, de todo lo que llega de gente, productores interesados de la región en caracterizar ya sea miel, polen, eh, propolio, Y también realizamos trabajos de investigación en los cuales tratamos de darle un valor agregado desarrollando diferentes productos. En primer lugar, podemos hablar entonces del propolio. En esta instancia del proyecto de investigación que está en curso, que se aprobó en el 2014, que va hasta el 2018, que trata toda la implementación del uso del propolio y su aplicación. Este es un vapor que ahora le vamos a explicar el funcionamiento de cómo podemos trabajar en él y obtener los distintos extractos de propóleo. Lo que hace es concentrar las sustancias eh, a baja temperatura con ayuda de vacío para no eh, dañar las sustancias que estamos tratando. Eh, lo que estamos haciendo actualmente es utilizar un extracto acuoso de propóleo que a diferencia del extracto etanólico de propóleo que es lo que se, lo, lo que se trabaja mundialmente. Tiene el, el beneficio de que no, no tiene la influencia eh, sensorial que el consumidor no gusta. Dentro de las posibles aplicaciones del extracto de propóleo que les mencionó Gastón, le podemos mostrar los que estamos elaborando. En este caso, estamos desarrollando golosinas saludables. Acá vemos unas gomitas en las cuales apuntamos a adicionarle a los chicos. Las lo hacemos con colorantes naturales, extraídos de la fruta, así no se le agregan colorantes artificiales, saborizantes naturales como la miel, para darle además un aporte energético y también lo pensamos en función de los adultos, porque hay muchos adultos que les gusta comer gomitas y en lugar de miel se les incorpora en ese caso propóleo, que se extrae en el por y se obtiene de esas formas. Y todos los beneficios del propóleo, que es antimicrobiano, tiene propiedades antioxidantes, otra aplicación que se le puede dar es liofilizar el extracto de propolio sobre un soporte sólido y obtener un polvo. Ese polvo después se le pueden dar otras aplicaciones, por ejemplo también mantenerlo, conservarlo en el tiempo, aumentarle la vida útil. Acá a mi derecha tenemos un equipo que se llama cromatógrafo líquido de alta performance, lo, lo que permite es eh, separar, identificar y cuantificar distintos compuestos o sustancias que, puede estar, que pueden estar presentes en un alimento. El equipo consta de un sistema de bombas, una columna y un detector. Eh, en este momento estamos haciendo una caracterización de los compuestos fenólicos eh, presentes en un extracto etanólico de propóleo, estos compuestos son, se llaman eh, polifenoles, tienen la propiedad que son promotores de, de la salud. Tienen capacidad antioxidante y tienen capacidad antimicrobiana.